En este vídeo te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre la herramienta de chat dentro de Microsoft Teams. Es la funcionalidad más ágil para estar en contacto con tus compañeros y compañeras en la organización. soy josé maría regalado consultor en transformación digital para el tercer sector y formador en competencias digitales como te he dicho en este vídeo vamos a profundizar en chat la herramienta más ágil para estar en contacto dentro de la organización y poder intercambiar archivos hacer videollamadas o cualquier funcionalidad que necesitemos en el día a día a nivel de comunicación interna. Aunque también lo podríamos usar de forma externa. En el vídeo veremos cómo crear un chat individual o grupal y cómo sacar partido a todas sus funcionalidades. Si este vídeo te resulta útil, déjame un like que te sale gratis y me ayudas más de lo que crees. Además, si te interesa este contenido, puedes suscribirte al canal en YouTube. Y ahora empezamos. Una vez en Teams nos vamos a dirigir a chat en el menú vertical izquierdo y vamos a tener ya acceso a nuestros chats principales Si no tenéis ninguno os aparecerá la opción de chat nuevo o simplemente podemos dirigirnos a la parte superior donde vamos a ver un lapicerito con un recuadro pulsar una vez y ya nos va a aparecer la opción para buscar la persona o personas con las que queremos iniciar este chat. Aquí vamos a poder escribir su nombre, su correo electrónico o directamente si utilizamos grupos del entorno de 365 o etiquetas, pues vamos a poder iniciar eh, directamente una conversación grupal a través de estos dos medios. Vamos a ir a uno de los que tengo ya de prueba. Aquí tenemos una conversación con Silvia y vamos a ver cuál es la estructura de esta conversación de chat. Si no entendéis la diferencia entre un chat y una conversación de un canal, lo vais a poder ver en otro vídeo del curso. En primer lugar vamos a tener el intercambio de mensajes al uso, como cualquier otro chat en cualquier otra plataforma. ¿Cuáles son las particularidades que tiene el chat de Teams en este caso? Si pulsamos en la parte inferior, donde el lápiz y la A, nos aparece un procesador de textos. Ya es un cambio significativo, ya que vamos a poder construir un, eh, pues una conversación unos textos mucho más completos, con párrafos, por ejemplo, negritas. Vamos a poder poner subrayados con diferentes eh, colores de resaltado cambiar el color de la letra Vamos a poder crear una estructura correcta de títulos y párrafos. Vamos a poder borrar formato. Vamos a poder dar una eh, estructura adecuada, un formato adecuado al texto. Y cuando hemos decidido que hemos construido el texto adecuado, le vamos a dar a enviar. Por otro lado, tenemos la opción de dar relevancia al mensaje. Cuando estamos escribiendo un texto, podemos pulsar aquí en la exclamación y tenemos dos opciones de mayor relevancia. Una que tiene que ver con identificar el mensaje como importante que básicamente al darle a enviar lo que vamos a ver es que este mensaje queda destacado con una exclamación en rojo diferencia del resto de elementos de la conversación también en este apartado de relevancia voy a poder utilizar la herramienta de urgente básicamente lo que va a hacer es que el destinatario va a recibir una notificación cada dos minutos durante 20 minutos es decir 10 notificaciones. Esto solo usarlo en aquellas situaciones en las que realmente haya una urgencia para contactar con esa persona porque si no, no te van a dar credibilidad nunca o te van a bloquear. Luego, un elemento bastante importante que tenemos en los chats y es el adjuntar archivos. Siempre vamos a poder adjuntar archivos. pero Como estamos en el entorno de Microsoft 365, vamos a tener dos alternativas. Por un lado, cargar desde mi equipo. vale Que básicamente podríamos ir al escritorio de nuestro ordenador, cargar documentos, señalamos los que queremos eh, incorporar, le damos a abrir y los va a cargar en nuestra conversación y le podemos dar a enviar estos archivos se incorporan a la conversación y los va a recibir la otra persona pueden dar un gracias o lo que sea y vamos a ir viendo que eh, bueno pues si nos contesta pues aparecerá una línea que determina cuáles son aquellos elementos que tenemos sin leer aquellas frases que tenemos sin leer los últimos mensajes nos escriben vemos en vivo que nos están escribiendo recibimos el mensaje salta el banner si los tenemos activos nos salta aquí el banner, como que nos han escrito en el. Estamos ahora mismo en la aplicación de escritorio y en el icono de chat también. Nos aparece una burbuja con el número de mensajes nuevos que tenemos por leer. Eh, la cuestión de los archivos, vemos que también vamos a poder incorporar archivos desde nuestro OneDrive. Directamente nos aparecerá nuestra cuenta de OneDrive y podremos seleccionar aquellos elementos que tengamos guardados en esta nube personal y compartirlos. vale Si no conocéis OneDrive, pues tenéis también un tutorial en el en el canal. Le damos a enviar. Bien, pues es otra de las opciones: poder enviar desde OneDrive. Todos los archivos que voy a ir enviando se van además almacenar de forma cronológica en la parte superior si os fijáis en la parte superior tenemos una pestaña que se llama archivos si pulsamos en ella vemos cómo están los diferentes elementos que hemos adjuntado en esta conversación dentro de las pestañas tenemos otras opciones vale como es organización que es básicamente el organigrama de dónde se ubica la persona con la que estás hablando en actividad pues bueno qué actividad ha tenido esa persona dentro de todos los entornos que compartes o sea, dentro de los equipos y canales si retomamos lo que estábamos viendo en la parte inferior tenéis como siempre pues las funcionalidades de emojis gips y etiquetas que vais a poder utilizar cuando queráis esto se podría desactivar desde el administrador si supone un problema, si vemos la parte superior derecha veremos que a un clic podemos iniciar una videollamada con esa persona, podemos iniciar una llamada de audio que es exactamente lo mismo pero sin la webcam y podemos iniciar una pantalla compartida que es exactamente lo mismo pero directamente compartiendo pantalla O sea, en realidad son tres botones que hacen lo mismo te ahorras un clic en el caso de tener que compartir y luego podemos agregar a personas nuevas a esta conversación cuando agregas personas nuevas no es que se sumen a lo que ya se ha hablado, sino que se crea un nuevo chat grupal con las personas nuevas y con esa persona en la que estás previamente en el chat, pero no van a tener acceso a la información previa que estás teniendo a nivel privado con esa persona. También en las videollamadas se pueden programar vale. y esto es muy cómodo y muy interesante. En lugar de iniciar una videollamada, si quieres programarla, podríamos pulsar aquí en la parte inferior. Básicamente al pulsar me va a aparecer pues el eh, cuadro habitual, eh, completamente habitual de programación, pero eh, de reuniones dentro de Teams, pero que en aquellas personas que deben de incorporarse a la videollamada, ya está incorporada la persona con la que estás manteniendo el chat. Esa es la principal diferencia. Al darle a enviar, le va a, lo va a recibir como un eh, correo electrónico y eh, se va a incorporar a su calendario. Luego también podemos compartir. Tenemos stream aquí integrado, que si no sabéis, también hay un tutorial en el canal que es eh, básicamente el youtube de microsoft eh, la solución de vídeo tanto para crear como almacenar compartir etcétera dentro del entorno de tu dominio eso sí no de forma pública entonces eh, puedes enviar desde aquí un vídeo que tengas eh, en stream y una funcionalidad que no lleva mucho tiempo el poder mandarle un mensaje grabado en vídeo a la persona con la que estamos manteniendo este chat Una solución bastante interesante y rápida eh, se hace en vez de escribir en el cuadro de texto vamos a ir aquí a la parte inferior derecha la camarita con el bocadillo pulsamos y nos aparece esta pantalla que nos va a permitir grabarnos en este momento vale vamos a poder incluso seleccionar la cámara que queremos utilizar seleccionar el micro que queremos utilizar pulsamos en grabar veis que os limita a un minuto es para enviar un mensaje rápido algo ágil paramos Vale, luego podemos retomar la grabación y una vez que hemos terminado le damos a revisar, pulsamos en revisar, podemos ver el vídeo, podemos acortarlo si fuese necesario o grabar de nuevo y le damos a enviar. Y entonces lo que va a hacer Microsoft Teams a través del chat es enviar un corte de vídeo. Básicamente que la otra persona va a poder visualizar sin ningún tipo de problema. Un apunte también. Si quieres crear un chat grupal vas a poder hacerlo aquí añadiendo de golpe todas las personas que quieras incorporar a la conversación o mediante el uso de grupos de 365. Y ahora te toca a ti para qué usas chat, cómo le sacas partido, cuáles son tus funcionalidades favoritas. Te leo en los comentarios. Si quieres que apoya a tu organización con una formación, déjame un mensaje en josemariaregalado.com contacto. Tienes el enlace en la descripción. Puedes encontrar todos los contenidos de valor que genero en internet a través del canal de Telegram, @academia_tic. Y recuerda, tecnología para las personas.